Amigos de Sanders, una webserie de, de acción que trata temas de, de delincuencia. Nos hemos fijado mucho en el cine americano de mafia, de pero lo hemos querido trasladar a nuestro punto de vista de una ciudad pequeña como Salamanca, que es más conocida por el tema cultural y, y turístico, pero que también tiene esa parte, esa otra cara de la moneda de marginalidad, de drogas. ¿no? De... Decidimos hacer una webserie. Que primero nos permitía a través de los capítulos contar eh, historias más, más largas con personajes más, más profundos que a lo mejor un cortometraje y, y además porque vimos que había un muy buen nicho ¿no? y todavía no estaba todo explotado. ¿no? ¿De módete! Pues, lo más complicado fue que lo hicimos con Presupuesto Cero, eh, pues teníamos que solucionar con inventiva lo que normalmente se hace con dinero. Escúchame bien lo que le voy a decir, pendejo, bueno, aquí vamos a estar todos bien tranquilitos. Usted sabe que con un bar espinoso se gana mucha plata. O se muere, carajo. Y segundo, eh, lidiar con tanta gente en el proyecto, pero bueno, hemos quedado encantados. Somos la primera y única web eh, serie de Salamanca prácticamente de las poquitas que hay de acción eh, y en España además el tema mafia todavía nos ha tocado mucho también poder eh, conocer a ¿no? otros creadores de series, productores, distribuidores, ¿no? gente de, del mundillo que al final eh, siempre nos ayudan mucho unos a otros y luego también poder visitar festivales, ¿no? mostrar el proyecto a nivel, a nivel sobre todo nacional y también ahora internacional gracias a la segunda temporada. Desde que conocí Facebook hace ya, ya unos meses me llamó mucho la atención, no, no solo por, por albergar una, una gran cantidad, cantidad y, y calidad de, de contenido audiovisual en castellano, sino también por sus concursos. ¿no? Eh, eh, creo que, que está muy bien ¿no? combinar en un, en un espacio eh, online de vídeo también el tema de concursos, porque así se nota que, que la comunidad, como es el caso de Facebook, está muy involucrada y, y eso es muy potente para las web series porque nos da, nos da mucha visibilidad.